Hola familia, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Estamos llegando a... ¡Legoland! A Legoland, por fin tercer día en Londres. Ayer fuimos al teatro, estuvo muy padre. ¿Cuál Hola, fuimos a ver? Fam. ¡A la, a la, Bim. Bim. A la Nos gustó mucho y hoy nos toca Hola. todo el día en Legoland. ¡Legoland! A, Le a ver qué tal está. Hola familia, estamos en una... Vamos a chocar, vamos a chocar. Chocamos, chocamos, ¡pum! juntos aquí familia vamos familia Hola. lo logramos vamos saliendo de Legoland. Niago. qué te pareció José Arturo? No. vamos saliendo de Legoland te gustó me encantó, me encantó pato también mucho sobre para acá mami soft les gustó uh, me nuestro mejor día nos encantó muchísimo no wow no nos saludos los queremos bye bye, bye. Hola a todos, buenos días. Es, es el día, buenos días. Es nuestro último día para todo. ¿A dónde vamos a ir hoy? Al museo británico. Al museo británico, vamos a ir. un lugar para comprar juguetitos. Y a un lugar para comprar juguetitos <risa> y se acabó el día. Ay, no, Estamos no muy cansados, pero muy padre. Ya nos despedimos de nuestro departamento. Sí, lo vamos con a extrañar. Una extraña. vista hermosa. Una vista hermosa, pues la vamos a extrañar. Pero bueno, ya acabó, acabó nuestro viaje a Londres. Padrísimo. Saludos. No, no, no, no, no, no, no Aquí en la entrada... Feo, un poquito fea, ¿verdad? Se acordarán todos. Pero bueno, está increíble e impresionante. Saludos a todos. Bye bye. familia, ¿cómo están? Pues ya venimos a la Catedral de San Paul es nuestra última parada en Londres no. comeremos algo y ahora sí de regreso a nuestra casa en Irlanda se acabó, se acabó el viaje no sé si me escuchan, pero bueno, se acabó pero la pasamos muy muy padre, los queremos familia luego les mandamos el video final bye Bye. No es para que vea la familia en dónde estamos comiendo. Ah, no, no se me olvida.